Bienvenidos amigos a este programa de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes Como cada jueves de último del mes Nos tomamos LDP Magazine en vivo para hablar de cómic, historieta nacional e internacional Y como siempre a mi lado, Terrence, ¿cómo estás Terrence? Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos de nuevo Y estamos en este momento compartiendo el programa en redes para que ...todo el mundo puede verlo... ...perfecto... ...un Gon saludo a todos... Sí, Gonzalo... ...¿cómo estás tú? Roberto un placer saludarte... ...mi estimado Terrans... ...y tenemos... ...nuevamente a nuestro amigo acá... ...Germán... ...en las estudios de Tucson X... ...así es... ...tenemos a nuestro gran amigo... ...Germán Adriazola... ...y voy a pedir... ...si tienes por ahí Gonzalo... ...aplausos por favor... ...aplausos recontra... ...fuerte... ...porque acá hay... ...una cosa... ...llegaron los extras... ...llegaron los extras... ...llegaron los extras... por pues una cosa... ...muy interesante eh, hace una semana atrás, eh, Roca Estudio Creativo se presentó eh, en una propuesta de Pro Chile hacia el extranjero, que estuvo encabezado por Germán y por Terrence, y sacaron la cara por nosotros y quedamos muy bien parados. Así que oh, felicidades. Un aplauso, buenísimo, buenísimo muchachos, de verdad. Sí, así que no vamos a decir nada porque eso es parte del secreto o tú quieres hacer algún comentario. Ah, ¿Apliquemos, apliquemos presión. Apliquemos presión. Bueno, a ver, eh, bueno, primero que nada, eh, de Gonzalo, Radio, Terrance y Roberto, buenas tardes a todos, a todos los amigos que nos están viendo el día de hoy, que le traemos bastantes sorpresitas. Sí. Y bueno, ya que dejaste caer la bomba, por decirlo de alguna manera, eh, desde hace algún tiempo, eh, gracias a ciertas propuestas que se han ido trabajando a lo largo de mucho tiempo en Prochile, que ha buscado... ...dentro de su área de las industrias creativas... ...sacar adelante el área de la, de la historieta... ...de la narrativa gráfica, como también le dicen algunos... Eh, ...se han venido haciendo distintas misiones comerciales... ...se han venido haciendo ciertos encuentros... ...se han venido haciendo todo, ciertas reuniones, actividades, debates... ...se ha hecho un, un, un glosario de artistas nacionales... ...en su minuto de que fue llevado a Francia y a Estados Unidos dos misiones comerciales a San Diego con, o sea, perdón, tres misiones comerciales a San Diego Comicón, eh, una previa misión donde fueron a entregar una charla también a la misma San Diego, han ido a la FIL de Guadalajara, en fin, un montón de actividades que han ido marcando pauta en distintas cosas, pero al mismo tiempo ProChile se ha dedicado a traer gente importante de la parte editorial, eh, eh, dentro del área de la distribución también de la historieta al país para poder compartir una visión y entrar en ese feedback que yo encuentro súper importante, por lo menos para mí, porque uno muchas veces, digo para mí como artista, no para mí sí. como persona, por favor, que no se malentienda, sí. uh -huh. y que yo creo que Terrans eh, te lo dio en todo su 100%, que es una cosa es tener una idea al respecto cómo va a funcionar tu trabajo cómo la gente te lo va a tomar en consideración si va a gustar, no va a gustar, lo van a leer, no lo van a leer si es interesante la idea o no si vende o no y, y otra cosa es que una persona enfrente, un editor, una persona que lleva muchos años en el mercado gente importante, uh -huh. venga y entre en un conflicto, por llamarlo de alguna manera no lo tenemos que ver de una manera 100% negativa, en el sentido... Claro. En ese intercambio de yo digo esto, preséntame qué es lo que tú quieres, yo te contrapone y ahí tú te das cuenta de los matices, ¿cierto? Conversando sí, bueno. con los editores de primera o sea, línea. Siendo en el ejemplo bien concreto, con una editorial, no vamos a decir cuál, uh -huh. eh, el, el entusiasmo del editor se dio súper sincero. O sea, el tipo, por la actitud, por el lenguaje corporal, por la por la actitud con la que nosotros llegamos, y también yo creo que también influyó el tipo que estaba antes que nosotros. Eh, pero, sí, como que venía todo bien respetado sí, Pero el tipo estaba, eh, estaba Muy contento, vio el material Dijo, sí, perfecto, pero envíenme el material Pero envíenme el material ¿Mm? claro. No lo dijo de buena crianza Piensen que gente que viene Tuvo que posponer su viaje, tuvo que venir de nuevo Exacto. Eh, pegarse, claro. pegarse un vuelo de 16 horas a Chile ...entonces nadie te va a decir... ...ah, sí, está bonito, mira, hablemos después... ...no, nadie va a venir con esa actitud... ...van al grano, Van al grano. ...y con la otra editorial... ...la que tuvimos uh -huh. con la que hablamos en la tarde... Eh, ...fue diferente... Porque, ...se sintió diferente... ...se sintió diferente porque la gente que hizo la ponencia... ...antes que nosotros, parece que estuvo muy buena... ...porque lo dejó muy entusiasmado... ...y nosotros llegamos allá y lo que le mostramos fue como... ...fue como más de lo mismo para él, ¿cierto? Ahora, ojo... ...ahora, también nos dijo, envíenos el material pero no fue con la misma fuerza, el mismo entusiasmo entonces el mismo ímpetu el, al final la idea que quedamos es que nuestra prioridad es el, la primera editorial ahora ojo Thomas, eh, ya, ya que se dejó caer un poco la bombita, te tengo que contar algunas novedades al respecto sí. porque yo seguía con sí, conversaciones sí. con con, con, ambos. con distintas personas sí. del medio y, y, y me decían de que un poco él por el cansancio en la tarde fue así fue más sí. directo con nosotros pero el tipo quiere hablar con nosotros Perfecto. Y no. recalcó eso. Entonces, yo creo que acá lo importante, ojo, eh, que, eh, que algo que lo conversamos mucho con terrance y con sí. Roberto. Como equipo, sí. Lo importante no es que tú vas a decir, oh, presenté esto y lo vendí me contrataron en la cuestión. No. Yo creo que uno tiene que hacer un trabajo sistemático mm. que tiene que ir cultivando y sembrando. Justamente. Y nuestro. Y nuestra meta, en esta vez que nos presentábamos Como un equipo creativo de trabajo Como Boca es. Estudio Era sembrar las bases para que nos Tomaran atención Entumaran. en serio Profesionalmente como alguien viable Para, a lo mejor, un posible trabajo o Y en base a eso Resultó bastante bien Porque ambas editoriales Nos dijeron de manera muy interesada eh, Uno un poco más Como tú bien Exacto. lo contaste sí. Y el otro que... Nos quieren ver y después nos recalcaron en la evaluación final eh, Que habíamos quedado bien evaluados frente al mercado Entonces eh, yo creo que es súper lindo cuando uno ve Y es verdad, hay que decirlo así, lindo eh, En el concepto de que uno tiene una idea de cómo va trabajando en el tiempo Y lo ve reflejado en que la gente dice ¿Saben qué? Ustedes presentaron claro qué es lo que están buscando uh -huh. Presentaron claro cuál es el producto que quieren vender, presentaron claro, cuál es, cuál es el tipo de trabajo artístico, más claro imposible, de ahí dependerá a futuro. son otros factores, claramente, pero dentro de los que estábamos en la ponencia ese día, de, de las empresas cre dentro del área creativa nacional, quedamos, no los primeros, pero sí dentro de los que llamó bastante la atención, porque tampoco quiero entrar en sus que quién fue el que marcó más, quién marcó menos, esa cuestión, yo encuentro de que nos sirve. Yo Pero creo de que los que, Pero que, es decir que la que se respeten, sí. que la evaluación sea que la evaluación positiva. Fue positiva que y en fue base de a eso, verdad, absolutamente todo fue Y feliz. no hacemos más porque tenemos que seguir trabajando. es Simplemente era para Exacto, comentar y dar las gracias y darle a estos caballeros que pusieron la cara por parte de Roca Estudio Creativo. Así que muchas gracias, chicos. Gracias. Y no nos demoremos más. Recordemos, chicos, que ya está. Al aire el número 77 de LDP Magazine dedicado a Jim Henson. Este lo puedes encontrar en www.ldpmagazine.cl Aquí hacemos un extenso recorrido por toda la biografía y todo el trabajo de Jim Henson su equipo y su familia que son los últimos que han estado trabajando como en el cristal oscuro y ya se viene una nueva versión de laberinto que está detrás de esto también el hijo de David Bowie todo sí. esto lo pueden sí. leer directamente en el número 77 de LDP y tiene, que venirse, también la, tiene que venirse también la segunda temporada del cristal oscuro que quedó muy buena sí. no, no, no hay nada más que decir sí. y vamos que tenemos por fin patrocinadores, conozcamos por favor, vamos con el patrocinador, escuchemos. La consulta de la Sofía. Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016 el podcast La Consulta de la Sofía nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper comunidades preconcebidas y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más que fuera. Súmense a su sitio en Facebook donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube con más de 150 No hay saludos ahora. De la Componi Yañez, son... del John, de John, de John, de la Esteban, que es el que viene después. Oh, ok, ya estamos, estamos viendo acá, estamos escuchando porque ya tenemos algunos saludos de algunos sí, amigos. Vamos a enviar unos saludos a. Primero, a Lionel León Caos, muchas gracias por los saludos. A Maya Sadi, a Connie Yáñez, a John González, que es parte del equipo. John González también es parte del equipo, que tiene que ver para afuera. Y a Esteban del Pino, que también nos envía sus cariñosos saludos. Así es. Para que quede más claro, John pertenece también al equipo de eh, Roca Estudio Creativo. Así que eso. Ya chicos... Ahora nos vamos a juntar en este programa de LDP Magazine dedicado a Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, para hablar un género muy muy especial, que es el género de los superhéroes. Pero vamos a hablar de los superhéroes nacidos o creados en Chile, como algo que hizo nuestro amigo Germán, que ya está acá dispuesto para que podamos conversar sobre él. ¿Cómo nace esta idea Germán de este proyecto? Porque tú no habías hecho superhéroes. O sea, sí y no. Bueno, eh, yo creo que todo parte hace mucho tiempo atrás cuando eh, en, en, estaban los trabajos educativos, uh -huh. eh, creo que lo comenté un poco la vez pasada, empecé a mandar carpeta para Estados Unidos y obviamente al mandar carpeta para afuera Todo empieza a hacer trabajo superheroico, que es lo más seguro de inmediato, en el sentido de que es la mayoría del tipo de proyectos que te ofrecen. Ahora, dentro de eso, eh, de cierta manera... Eh, tiene un pro y un contrato. Cuando empiezas a trabajar con mucho ímpetu, porque es mucho ímpetu y mucha intención de te ganaste un espacio en una editorial intermedia o chica de Estados Unidos que te mandan a pedir algo, uh -huh. ¿cierto, Tarans, Y que en el fondo te sí, mandan es. el guión, el proceso, me va a llegar mi primer cheque, cuánto voy a tener que cambiar los dólares y todo eso. Exacto, sí. Y cómo lo hago y el Paypal y todas esas cosas. Cuando estás en esa vorágine, llega un minuto en que tienes que empezar a cumplir a cumplir los plazos de entrega ¿sí? los deadlines que le encanta decir a los gringos y los superhéroes algo que tanto te gusta leer en algún minuto se te vuelve también como un estrés profesional, cierto y, y como tal te desgaste un poco estuve más o menos deja hacer una pequeña ecuación ¿Sí? a diferencia en Chile, los gringos si te ponen una fecha y una hora de entrega Tú tienes que cumplir sí o sí. Tú no puedes decir, me retrasé, se me enfermó mi abuelita, tú quieres un funeral, tú quieres un entierro. No, aquí no importa un camino a los gringos, tú tienes que cumplir sí o sí, porque te tomas como profesional 100%. Y Exacto. tienes que cumplir como tal. Ya, Yo conozco dale. muchos casos, está súper está, está bien lo que tú dices, Roberto, porque conozco muchos casos de grandes artistas de Argentina, de distintos países, no solo uh -huh. en Chile, que han tenido los contratos del universo, pagados increíbles, pero, pero no empiezan a cumplir con los deadlines, y te los cortan al poco tiempo, entonces tú te dices, oye, este tipo era tan bueno sí, y por qué desapareció, ahí está el motivo no cumplir con los deadlines, yo al principio me costó mucho cumplir con los deadlines, es algo que me costó mucho entender, porque en esa época digamos, en el año 2000 no era algo que lo tuviésemos tan claro como ahora el internet, era Exacto. muy distinta Entonces, tuvimos como que decir ay, pues la chilena, si, pues igual llegó con la historieta. Y al final andaba peleando con el editor, más las correcciones, estas trazadas y más, bueno, en fin. Y llegó un minuto en que tuve que empezar a tomar varias decisiones personales, dentro de las cuales me hizo cambiar un poco el formato de vida. Me acerqué un poco, tal como conté la otra vez al diario, me gustó mucho ese trabajo y dejé de hacer cosas tan frecuentemente para Estados Unidos en el fondo dejé de hacer superhéroes y empecé a trabajar con Catacumba y con Catacumba me daba la flexibilidad que era un proyecto al año donde en el fondo lo hacía en los tiempos libres y estaba el bichito ahí de Catacumba pero al mismo tiempo el, mi primer proyecto personal y por eso lo traje ahora que el que está en pantalla que hay es Fenbox, que está acá, Fenbox. claro, ahí, al lado de Terrans no, está en No, acá. ¿taca, taca. Taca. ¿taca? Uy, no, está acá. la cámara ¿taca? ¿taca? derecha. Claro, la claro, cámara. Sí, claro. Se <risa> claro. sí, claro. claro, si está escapando no, ahí no, no, la chica de, Femburg, no, no, no. Sí, de sí. Que venía con la impronta de los superhéroes y quería hacer un formato superheroico, pero un poquito más aterrizado al formato local. Porque hay uh algo que hay -huh. que entender también: que aunque ustedes no lo crean, Mucha gente reclama y dice: Ay, pero ¿por qué todo siempre con Superman y Rascacielos y Capa y Batman y Batimóvil y, y, y, y, y mega tecnologías? Sí, y, la y, gente sufre de una manera que da gusto. Uh, sí. <risa> <risa> sí, al mismo tiempo da gusto, sí. muy bien dicho, porque es como: compadre, viva la historia, entreténgase. Si no le gusta. Busque otra. Claro. Al lado va a haber otra. Sí. Claramente. No pasarle el cómic por la cara. Es, mira, disfrute. Disfrute. Eso, disfrute, mira, disfrute. Si, si el asunto. Estoy feliz. Voy a ver televisión a vista Nacional. Exacto. Tal como. vean <risa> <risa> ver los venegas. El asunto 80. es. <risa> no, es que los venegas ya no están, sí, pero bueno. sí 80, sí, sí. sí no, yo, las yo, venas, diría, bueno. yo diría verdades <risa> ocultas. <risa> Eso. Ah, ya, verdades ocultas, verdad ya, oculta, ya oculta, claro. Vaya, vaya la nocturna, ¿cierto? Vea algo, ok. Esa es la tortura, pues, ya. Pero el punto está de que el, el, el cómic es un producto ¿no? De ese, yo, yo no es que también ta me irrita un poquito la piel cuando empiezan con esta cuestión que esto es arte y soy un artista y me agarro la botella de vodka y en la noche al lado del tablero me bueno, pongo a tomar y pinto y eso eso es algo que quería Masia. mencionar en el asunto de ProChile mm. eh, compadre usted no vaya con parada de artista para allá. de partida, todos los que fueron con parada de artista hicieron el ridículo no lo quise decir yo, pero sí Pero lo algo. digo yo, que fue por primera vez Eso se llama, en cierto modo muchachos, justicia divina Y es algo bastante raro que suceda acá en Chile Porque por lo general los artistas tienen un ego bastante potente Y ustedes trabajaron bastante bien eso Y por algo se les premió el trabajo Y eso habla Gracias. muy bien de ustedes como artistas exacto Es que yo creo que es importante tener un porcentaje de ego Pero tú lo tienes que saber manejar en el momento que lo tienes mm. que mostrar y manejar sí. Si al fin y al cabo el trabajo, tu trabajo sale de tus manos y el lector te lee tu trabajo, no te está viendo a ti no lee sí. nuestros problemas, ni lo que tuvimos claro, que o sea, deseo, de y... que tú, no sé que estés casado, divorciado, 50 cabros chicos de que llegues a 50 kilómetros de distancia tú, tu producto cuento en historia es un producto a menos, a menos que sea ahí a las muras ¿sí? bueno, claro ahí, claro, ahí ya son casos pero, al lector le importa un comino quiere entretenerse, no, claro. simplemente, claro. O sea, a no ser que sea mueve un poco Ay, no. No hay más que decir, hay casos excepcionales. Exacto. Excepcionales, como moebio, que a, mí me sí, bueno. a mí me encantaba el Love donde vivía Moedio ¿no? Sí. Uf, fue bueno. pues increíble, ¿no? ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en el minuto que estaba preparando Catacumba hice Fenbox, que es como traer un superhéroe al formato más aterrizado, y yo quería hacer una chica curvilínea. Fenbox está claro, porque, sí. no, obvio, muy curvilínea. ...muy dentro de ese formato que yo quería trabajar de, de, de, de, de, de cómo se maneja un poco a la mujer en el cómic uh -huh. de los 90... ...que es algo de que yo me acostumbré a leer mucho... ...entonces conté una historia que daba por el lado de como un poquito aterrizado en el cono sur ...porque pensando en que lo íbamos a sacar eh, con, con la ayuda de una editorial uruguaya que es Beliro Fonte... Y, y la idea era Llegar al mercado argentino eh, Perú, Bolivia Todo lo que era con Osu, Entonces nos la jugamos por ahí Invité a un amigo de Argentina Con otro cómic que es La Maldición del Trapo Que es el conjunto Que viene con Fenbox y le dimos Seguí trabajando Catacumba Presenté Catacumba Y Catacumba prendió mucho mejor Que Fenbox por distintos motivos Porque a lo mejor con Como que ...de cierta manera llamó la atención... Por, ...por ser mucho más cercano a Catacumba... ...al contar historias de mitos... ...nacionales... Uh -huh. ...y me mantuve harto tiempo haciendo Catacumba... ...me... ...cerré una temporada en el número 6... ...que ya hace dos años atrás... ...y con varios amigos del medio... Eh, ...Daniel Verdal, que es el quien trabajó en la portada... ...de Vigil Ángel, con José González... ...que es el que realizó... Salvador al José... Eh, eh, ...exacto, eh, un gran autor nacional... Uh -huh muy en la línea del, del, del, del, de lo independiente, del sí. fanzine él tenía este concepto de vigilángel que me lo había presentado hace mucho tiempo atrás dos, tres años atrás, yo ya perdí la cuenta, uno pierde la cuenta con todo esto estaba ahí durmiendo y, y con Pablo Verdugo que es más conocido como el hombre arena en su minuto por sus trabajos en The Art Empezamos a conversar por qué no hacemos algo juntos Podríamos darle una vueltecita de nuevo Hacer algo distinto Darle y, y dijimos Pucha, ¿qué hacemos? Se viene Superfest Saquemos algo nuevo para Superfest Y yo fui y le dije José, sé que me encanta tu personaje ¿Por qué no empezamos a trabajarlo? Y cómo me dice así Mira, ¿qué tal si tú haces una parte de la historia? La tengo lista Genial 15 páginas en realidad tengo más, pero pulámonos perfecto, juntémonos empecemos a ver la portada, pero veamos que la portada, sí mira Bernal encuentro que funciona súper bien que Daniel Bernal, que es de Temoco es un excelente autor nacional y muy bueno. que él va por el lado de la pintura va por el lado eh, si, si se meten a su Instagram que imaginante, sí. van a ver muy, eh, mucho trabajo de, de óleo, de acrílico sí. de grafito, de lápiz color el, él se pasea, porque hay que decirlo así, tiene una ductibilidad técnica tan alta que podemos decir que se pasea en cualquiera de las técnicas. Uh -huh. Ha hecho cosas para mito leyendo y todo eso es genial. Y me acerqué también a hablar con Pablo Verdugo, un, un nuevo, digamos ya a lo mejor no tan nuevo, pero es de la camada más joven de autores yeah. nacionales, que en este minuto le ha ido bastante bien en el mercado tanto de Estados Unidos como de Australia. Eh, haciendo cómic para afuera eh, de manera muy piola muy quitado de bulla ha hecho muchas cosas para afuera le, le, le está yendo mucho, muy bien con Mr. Beaver eh, que, que es un policía a ese formato de serie de todo el Starky Hatch donde el jefe de policía es histérico los casos son extremos pero entre los personajes hay un poco de humor negro y, y un poco de exageración en lo que es la violencia exagerado no es lo brutal Sino que exageraba en la manera de, de, de, de, de lo que era en esa serie antigua sí. Él le ido muy bien en eso Y le dije, oye mira Reflotemos Vigil Ángel, saquémoslo adelante eh, José dijo de inmediato que sí Al resto del equipo también Y nos pusimos en campaña Como a mitad del año pasado Un poco más Y, y empezamos a trabajar fuerte Estábamos muy justos con la fecha previa Que era fines del año pasado De, de la Superfest uh -huh. Y dijimos ¿Por qué tiene que ser este producto? Y es por alguna cuestión re práctica que es como a partir de Superfest. La idea era como juntar algo más por el lado de los superhéroes. De partida el logo. Como... De hecho, Superfest está concentrado en el, en el cuento de superhéroes. Claro, está te le dan un vuelco bastante importante ahí. No por no por menos traen una réplica del auto del Batimóvil en la escala 1 a 1, Traen un vehículo de Jersey Park, que también juegan mucho con, con, con el asunto de la franquicia de las películas. Eh, eh, Traen entonces, a John Wesley Schill, que está con, Wesley Schill, que dentro que, de lo que cabe, está plenamente vigente. Sí. Exactamente, el, el, el, el, que en un minuto fue Flash en los 90 y que actualmente en la serie Flash eh, fue un tiempo el papá de, de Barrial. De, de hecho, acaba de morir hace tres semanas. Eh, ¿sí? bueno. <ríe> ah, lo espeleaste a ti, como papá. ¿Por ¿quién no vio Cris a esta altura? Claro, Cris no Si claro. no la vieron ya, no, no, no, me, sí, no sé qué pero ejemplo, bueno. y, y por lo mismo, bueno eh, Si estaba Superfest Teníamos que hacer algo con respecto a Superhéroes Calzó bien, hace rato que no lo hacía Pero como venía yo haciendo algunas cosas Estos últimos años y algo para Estados Unidos Superhéroes Ya estaba de nuevo con el bichito Que es algo de lo que yo subo generalmente en mi Instagram y, y lo vimos con el proyecto Oye, eh, estaba pensando Son tres visiones distintas Está la tuya, está la de José y está de, sí. la de Bernal ¿Cómo fue trabajar la de en, Pablo. en... la de Pablo la ¿Cómo Pablo. fue de cuatro? Entonces, ¿Cómo fue trabajar en equipo para que saliera una cosa o menos homogénea? Chuta, eh, yo voy a ser bien honesto Hay dos factores O oh, tres más bien dicho, súper importantes Uno, me poner un poquito en dirigir Ya Porque alguien tenía que tomar las riendas. entonces con José... No Me dirige con, bien, Germán. Le dije, José, ¿cuál es tu idea? Eh, ya, tú dentro de tus páginas tienes tal historia, perfecto. Ya en el segundo bloque traje un montón de material de boceto ahí que vamos a mostrar en exclusiva. En un ratito más. Exacto. Y, y en el fondo, ya, ¿por dónde va la trama? Ya, Ángel tiene esta y esta otra característica, donde el argumento pasa por aquí y por acá. Ok, escríbelo, proponlo. Dividamos y ahí salta la primera idea, porque tú cómo conformas un equipo en el sentido que uno tiene una mano, otro tiene otro, entonces dijimos, pucha la mano de José va súper bien en el estilo noventero, mantengamos la historia de José en los noventa y la historia que vamos a hacer con, con Pablo Verdugo, hagámoslo actualmente en el 2020, perfecto, con qué otras características, con tal progresión del personaje, con tal estructura argumental, perfecto. Van cambiando el estilo. Y así podemos hacer un salto de cambio de estilo Perfecto. que se adecue en base a lo que es el argumento. Entendiendo, como he dicho todo el rato, esto es un producto, tiene que funcionar O sea, no que veamos tantas páginas saltadas Porque de repente, yo creo que a todo no ha pasado mm. que uno compra una revista y dice Chuta, acá viene un dibujante, después viene otro, después viene otro Y como que salta mucho, molesto, ¿cierto? A no ser que es un especial, porque me acuerdo que existía claro, un de Alien Que era una historia completa, pero cada dos páginas te iban cambiando el dibujante Y eran como 40, bo, Claro, o para el dc mil, o, claro. o todo, todo para muchas cosas eh, eh, de que cuando Marvel ahora cumplió fecha De que dos páginas pon dibujante y dos para otro. Claro, hay conceptos Acá nosotros lo dimos por épocas Calzó súper bien con respecto al concepto Se veía súper acorde Lo que había hecho José para dejarlo en los 90 Se hizo un par de ajustes Mínimo Y, y empezamos a trabajar Todo lo nuevo Muy, y aquí viene el punto 2 Un punto, dejar a la suerte Jugar Ya yeah dejar a la suerte de jugar en el sentido de que con Pablo Verdugo ya habíamos hecho una cosita muy muy mínima entre los dos antes para un cliente, entonces dije, funcionó bien esto, démosle y funcionó mejor de lo que esperaba realmente yo quedé encantado con las páginas que hizo Pablo, muy profesional cumplió en el deadline, exacto, exacto. fue el primero en entregar cumplió con todo, formato, estructura etcétera yo, yo me adecué en el sentido de que yo le dejé la pelea final a él Que él es más dinámico para que él sea sí. Para que agarre el dinamismo mismo eh, el, el, el, el remate, el momento épico del argumento Te lo tiene que, agre, eh, de que tomar a alguien De que tenga ese dinamismo en página Sí y te leímos y Bernal vio todos los bocetos y él se encerró, propuso bocetos, propuso uno, propuso otro, hasta que llegó la portada que vimos no en este minuto. Mira, se me acaba de ocurrir una cosa, ahora que estamos hablando de, de trabajo en equipo, que lo vamos a hacer, crépalo ahora al aire. Sula, me estoy asustando. No, no, gánense el Mendigo de carnaf de nuestra querida Yamila Huerta, que es de Fénix Dorado, respondiendo la pregunta muy simple que tienen que responder en este minuto. Por eso tienen que estar concursando ahora en línea. ¿Quién era José Nazario? Ya. Todo después lo explicas. Yo explico quién es José Nazario, Perfecto. pero cuando se llama en este minuto, lo más antiguo, capaz que se acuerden que era José Nazario. Y si no, está Google. No creo que salga en Google. <risa> y ahí escriben, ah, sí, ¿no? sí, Y ahí escriben sí, en el... Hasta, la... yo, hasta yo salgo, en Google, pues, sí. pues yeah. bonito, salgo yeah. en Google, todos salimos en Google. Acá. Si vean sí. quién es José Nazar. Oiga, a todo esto, el que postea eso en las redes sociales, lo colocamos para hacerlo legal. Sí, sí, obvio. Lógico. Justamente. Perfecto. Aquí en la transmisión en vivo, creo. Directo, lo, fácil. Bonito. Que lo coloque ahí directamente nos diga esta persona y estamos al la otra. Perfecto, ningún problema. Estamos en la mitad del programa Exacto. muchachos Así que vamos con forma. Roca Store chicos Vamos con Roca Store en estos momentos En LDP Magazine Dale Roca Store es un anexo complementario De Roca, Diseño y Comic SPA Dedicado a la producción De elementos publicitarios para Empresas, educación Público general Nos pueden encontrar en Instagram como Roca Store O pueden escribirnos a Roca Store Chile Gmail.com ya necesiten imagen corporativa necesiten dar algún tipo de distintivo de la empresa o simplemente hacerle un regalo a la familia que sea personalizado desde una tacita hasta un mousepad un llavero o un calendario como los que estuvimos promocionando durante fin de año eso es Rock Store si tienen el diseño le cobramos un precio si no tienen el diseño les cobramos un precio más caro y quedan a su a su riesgo. Y que a y contentos no, le, fal no le faltó ahí, le faltó ahí a Terrans la risa maléfica, porque lo lo habló en ese tono. Tengo una risa maléfica, pero la estoy guardando para cosas más terribles. No puede ser para un comercial. De más. Compren, de vengan a Rock Store. Ya, sí. <risa> chicos. Oh, se arrepentirán sí. Recuerden que tenemos un ejemplar de Trauco.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 Nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco Tres Aprovecho. ya han venido al programa Aprovecho sí. ahora de que saludar a sí, que Yamila manda. Huerta A Natalie Mate, que se unió también a la sintonía Michael Rivera y Cristian Muñoz Que también nos están viendo en este momento Saludos a los... A todos Saludos Michael, saludos Yamila, saludos a todos Cinco perdón. A los cinco ya Vamos con, antes de seguir con el programa Con la promoción de ANG Chile no. ANG Chile, por fin estamos trabajando ya Desde 2012 ANG Chile está empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial Abrimos nuestras puertas para enseñar desde diseño de personaje, narrativa de gráfica, dibujo básico y dibujo avanzado Escultura, pintura en acuarela Sí, búscanos en... Y www.ldpmagazine.cl Y nuestra fanpage Y grupo de LDP Magazine Recuerden que también está la fanpage Directa de ANG Chile Solamente cosas que lo googleen O lo busquen directamente en Facebook Y le podemos responder directamente A todos los interesados sobre estos cursos Que ya están en marcha Oye, tengo que decir una cosa Puro filete en este, este curso Puros cracks Así parece. Puro cred. No, lo digo sí. en serio. Puro y les deseo mucho éxito a los cursos, muchachos. Gracias, gracias. Ya. Entonces seguimos con esta segunda parte, con este bloque dedicado a estos superhéroes en Chile con nuestro amigo Germán Adria Sola. Y vamos a ver ahora cómo se realizó este cómic. Yo creo que hay, hay un punto que lo has conversado tú mismo antes de tu experiencia cuando hiciste superhéroes en Chile. Es, claro, mira. Haz tu propio resumen Roberto Cuando hiciste... ya. Esto surgió un día Que voy a ver a mi querido amigo eh, Nuestro querido amigo Oscar Vega eh, Estoy en su estudio Y de repente sale la conversación con Oscar Y empezamos a tirar la talla Porque no pueden existir realmente superhéroes en Chile Pun. A, B, ese Motivo Y a partir de eso yo creo un guión En el cual se nace Superhéroes en Chile La cual explica que lamentablemente No tenemos las condiciones eh, que tiene por ejemplo Estados Unidos para, para albergar a estas a estos supercedores entre ellos eh, tenemos edificios de distintos portes, grandes y chicos, no podrían estarse columpiando como Spider-Man de un lado a otro, Imposible. Eh, no se podrían eh, utilizar vehículos de alta gama armados hasta los dientes, les pasarían un parte, eh, etcétera, etcétera, etcétera o directamente acá estaríamos con la comunidad del, del, del chileno entre medio. En medio de la tempestad sabemos que a los superhéroes no les importa un comino, están debajo de una gárgola mojándose hasta el tuétano, pero acá diría, oye, ¿cómo se le ocurre? Pues, alcalde, no sé, pues, comisionado, voy a salir si está lloviendo y me estoy comiendo unos ricos picarones, no, voy otro día. Entonces es parte de la idiosincrasia chilena. Y más encima, hay que decir que el chileno en sí no necesita superhéroes porque en sí hay cualquier tragedia, salimos adelante vino un tsunami, vamos nosotros con pala, sacamos el barro, sacamos las casas, las levantamos nuevamente un terremoto lo mismo Cualquier desgracia que hay, allá está el chileno metido en el medio. No necesitamos superhéroes para que nos hagan esta pega, lamentablemente. Es un resumen, pero yo creo que lo mejor que lo lean, si ustedes lo buscan por ahí en el de LDP Magazine, en uno de los números está dedicado Exacto. completamente el cómic para que lo vean, que son ocho páginas. Entonces, el punto es que estábamos con el debate, y bueno, la primera, muchas gracias, Gonzalo. Todo esto parte con, con como decía, Catacumba venía como un producto. Producto, recalco, de terror. Entonces, ¿qué fue lo primero que empezamos a decir? Bajo la premisa de cómo, cómo hacemos un superhéroe en Chile, yo no creo que sería tanto un superhéroe, sino que sería más formato un vigilante, mm. ¿cierto? Sí. De ahí, ¿cómo nos movemos al respecto? ¿Qué empezamos a cranear? Entonces, la siguiente imagen, por favor, Gonzalo. Bueno, un poquito, que esto tenemos que cambiar la pantalla. Ah, ya. Por pues miércoles bueno. la pantalla, me acuerdo también que una de las cosas que yo decía en Superhéroes en Chile era que justamente los superhéroes no pueden existir en nuestra realidad, pero sí podría existir en una realidad alterna o venir directamente también en un mundo paralelo o directamente una visión totalmente tomada de alguien que llegó del espacio y estuvo un tiempo aquí y después se fue, pero que sea en 100%, 100 chileno no funcionaría. O sea, en, en rigor, todo ese trabajo Que era de, de, de, de como, como dices tú, de brainstorming mm -hmm. que, que es lo que representa la imagen ahora ahí está, Nos bien. daba distintas posibilidades ¿Cierto? Tierras paralelas En fin, mm. soluciones Que a lo mejor se da Que Santiago ahora, donde hay una parte que le decimos San Hatton, da como va a meter un superhéroe En las alturas ahí, todavía no Ay, qué buen punto ese Claro, o sea qué te, te, te, te, te, te, Si tenemos de que hacer el, el equilibrio Con lo actual Plaza Dignidad, Zona Cero, o como le queramos decir, da como para meter un vigilante, el vigilante lo tenemos de que tirar a lo mejor a las zonas periféricas, ¿cómo nos movemos en todo eso? Entonces, que es la siguiente imagen que va a venir, empezamos a trabajar todo un concepto de. José tenía una idea al respecto de cómo formular un personaje en los años 90, que ya como lo expliqué recién, y teníamos que empezarlo a formular ahora, en lo actual. ¿En base a qué? que un poco, que ya lo hablamos en el primer bloque, que es en el fondo la experiencia personal que me ha tocado estar en distintos lugares en donde tú obtienes el feedback, yendo para afuera dentro de una comisión, tú tienes un feedback con tus pares, yendo para afuera tú entiendes un feedback de cómo tú puedes llevar un producto que sea netamente local o que sea más macro donde también tal como se ve en pantalla a mí me gusta dibujarle a la gente yo no consigo ese dibujante que se va solo a sentar a la mesa bueno si están las posibilidades también tampoco no nos pongamos tan extremos o sea en ese aspecto lo que tú hiciste fue un focus group para quemar ideas exacto Buenísimo. fuimos quemando ideas y todo eso es a lo largo de la experiencia de todo este último tiempo en exposiciones. y de aquí viene entonces la siguiente imagen vamos enseguida claro que es ...el proceso ya más fino... ...de llevar... ...la idea que uno tiene al papel... ...y para eso... ...mayoritariamente... ...José fue el que empezó... ...a ver... ...esos primeros trazos... ...que es algo de lo que vemos... ...cómo sería... ...exacto... ...el diseño de personaje... ...algo que a lo mejor puede sonar de perogrullo... ...pero muchas veces dibujantes nacionales... empiezan a hacer el cómic... Mm. ...casi como cae... ...cierto... Sí. ...acá no... ...un trabajo de... ...personaje... Donde ahí está la coraza en el formato de lo que es la coraza del 2020 Cómo se toman estos tonfas que va a ocupar Porque no le queríamos colocar especial gadget, sí. Ni electricidad, sino como disparos especiales Ni balas ulti, no sé cuánto No, un tonfa, punto Pelear el mano a mano Los personajes secundarios de que iban a ser mafiosos estereotipar los mafiosos Y también darnos un gustito personal que un poco eh, con lo que abrimos un poco el programa, así como yo quiero presentarle algo a alguien entretente, mm. ¿ya? Y de ahí empezamos a buscar qué cosas nos gustan y fuimos rellenando con que bueno, un vigilante, cuál es la relación que tenemos, Daredevil es como, como lo más cercano, mm. hagámosle el homenaje a, no es igual el personaje para nada, pero claro, es como una mezcla, a lo mejor algunos podrían decir medio Nightwing, medio Daredevil, va mm. saltando, en fin. Mm pero tiene un concepto súper específico que va a ir desarrollando en la historia el nombre lo hice Ángel. Ángel ¿por qué tiene esa relación? Sí. yo me estaba acordando ahora que estamos hablando sobre el diseño de personajes que es muy importante desde la ficha de personaje hasta la, el diseño de vehículos, calles, etcétera, etcétera, todo tiene que estar dibujado exacto y Katsuhiro Tomo él contaba que cuando hizo Akira él se dedicó a en cada, cada viñeta dibujaba la moto de manera distinta Como le caía como le caía en ese minuto El problema fue cuando llegan a la película Ajá. Y se topan que la moto era, que que había que animarla y, y en cada viñeta era totalmente distinta Así que tuvieron que sentarse a diagramar la la, la moto Para que se viera lo más parecida a la, al cómic Claro, buscar el punto en el. medio Justamente por lo mismo, nosotros buscamos una imagen que es la que, si mal no me acuerdo, exacto, que es la que viene a continuación. Empezamos a conversar con José. Ok, vamos a llevar parte de la escena final a una azotea. Uh -huh. Definamos cuál azotea. Todo el mundo en Santiago el... y gran parte uh -huh. de Chile, una de las azoteas más emblemáticas, donde está Champán Valdivieso sí. sí. Entonces, empezamos el boceto, así, tal cual ustedes lo ven. Lo conversamos. José planteó un dibujo Que el que está a, a la izquierda Y yo eso lo empecé a traspasar A lo que quería contar Dentro de la página Que ahí se nota un poco los bocetos en línea azul De ya, esto es lo que me plantea José Yo lo empiezo a llevar a mi estilo Dentro de la perspectiva Que yo tengo que trabajar En, el, en, en, en, en la historia en cuestión En el argumento Y que por bueno, lo mismo Me va a dar la grandeza Por decirlo así Digo la bueno, bueno, a lo mejor es un poco omnipresente, pero la sutileza, mejor digamos, de tener tu estilo propio. Y de ahí, de cierta manera, viene de que si vamos a trabajar con un vigilante, hagámoslo a una altura más arriba, que juegue en la azotea de los edificios, pero en la azotea de los edificios donde sabemos que también en Santiago funcionan casi todos eh, los mismos lugares donde iba la gente, los mismos edificios, más o menos dentro de una, sí, de una misma altura. ¿Este se basaron directamente en fotografía o lo dibujaron al ojo? No, al ojo. Eh, bueno, uno toma ciertas referencias fotográficas, me imagino que José vio varias fotos al respecto. Lo que en Google es fácil. Yo le mandé a ver, variado, o sea, un par de. Le mandé un boceto rápido yeah. le, eh, te, te le hice la mención al respecto De que le mandé al típico por, por, por Google Street O Google yeah. Earth Tú puedes entrar fácilmente a revisar el espacio uh -huh. ya Y ahí José Mientras yo me encontraba Haciendo otros procesos de producción Y de dibujo Él empezó a proponer para yo Seguir trabajando en equipo yeah, ¿ya? Perfecto. Que es algo que también se le envió a, a Pablo Verdugo Para que él supiera dónde también se iba a ir ...enclavando... La, ...la secuencia final... ...que es lo que él tenía que dibujar... ...entonces... ...si se dan cuenta... ...no solo Pablo Verdugo... ...sino que Daniel Bernal... ...pone... ...en juego... ...los primeros bocetos que vemos... ...a la izquierda... ...para la portada... Ya. ...que en el fondo ya... ...hay un dibujo previo... ...que ya pasó sí. un par de imágenes atrás... ...cierto, la corazón que propone José... Uh -huh. ...yo le doy mi impronta... ...que es la imagen central... Sí. ...Bernal ta, ta, también... Le, le, ...le empieza a hacer el juego y ya cuando yo me pongo a abordar la página uh -huh. le empiezo a dar el movimiento y para el movimiento busco personajes o los extras como decían de Star Trek en el... viste que los de rojo siempre eran los que morían sí. en la serie de los 60 bueno, trato de poner personajes super evidentes que los van a matar sin ningún problema y en el fondo es uno morada porque bueno, es como tú tienes que contar la historia en el fondo en Galaxy Quest sale eso, ¿te acuerdas? Entonces, Exacto. Sí. La, dieron, que, la dieron ayer. De hecho. Sí, que no quería no ponerse sabe. el, sí, no no, el, no el uniforme. Claro. Porque sabía que todos morían lo que se utilizaba en ese uniforme. Obvio. Y ahí vamos jugando un poco con con cómo va todo esto. Y qué es lo que pasa. Y qué es lo que importante que un poco recalco acá. Traje un boceto que un, que un rap rápido que uno hace por, por página. Uh -huh. De que está en lápiz azul muy rápido. Que, que, que te sirve para conversar, para debatir al respecto cómo tú vas a trabajar la página y en base a ese RAF, José me ayuda con un layout previo de la página, el que está al medio, cierto, y ese layout me da la posibilidad a mí ya de sentarme a hacer la página en ya, si vamos a hacer, si nos vamos a ir a ver al Papa Francesco... Buscar fotos, eh, eh, eh, cómo lo voy a hacer, un boceto, otro boceto, hice el dibujo aparte que es el que se ve arriba, ¿cierto? Y después lo trabajo por Photoshop, uh -huh. que es para lo único que ocupa el Photoshop, que es como, como para, para meter o sacar una viñeta, ¿cierto? Yo ya trabajo en base al layout de que me propone José, que lo conversamos previamente uh -huh. de unos garabatos míos eh, Ya propongo la página final, que es lo que vemos a la derecha sí. Ese es el proceso creativo en grupo, donde cada uno va aportando su detallito, cada uno va poniendo, pero sin dejar de lado el asunto del tinte personal, que tiene que ser así, no, no puede perder esa frescura, sobre todo entendiendo que, de cierta manera, eh, yes, cada uno sabe... Cómo lo quiere contar, en el sentido que es, es, esto también tiene que ser un placer personal, uh -huh. pero lo mismo que hay un placer personal, y que hay algo que yo siempre lo grafico con esta imagen, que es mi imagen de cábala para quienes me han acompañado previamente algunas otras charlas yo tengo un editor externo que yo busco a un corrector de prueba y a un corrector de estilo dos distintos, uno me revisa la ortografía uh -huh. y otro me revisa ¿Cómo va a funcionar el, el, el desarrollo mismo del argumento? Si hay algo que mejorar, si hay algo que hay que redibujar, si hay algo que hay que rechequear, si los diálogos están muy pesados y hay que editarlos y acortarlos. Todo eso te lo tiene que ver alguien de afuera. Yo lo grafico con mi anterior gata porque fue mi punto de inspiración eh, con mi gata en innumerables días y noches de trabajo. La lúa. Exacto, la lúa cuando... Eh, se trabajaba haciendo catacumba y, y en el fondo eh, lo ocupo para referenciarlo, alguien de afuera te tiene que revisar todo esto y uno ahí tiene que bajar el ego a cero que es algo que tú decías Consuelo. y subir la humildad en ese caso que igual Exacto. no es menor lo sí. que tú trabajas y aparte que están tocando un tema que no es menor valga la redundancia que es un héroe, un héroe en el contexto que estamos viviendo ahora, ahora imagínate ya se viene febrero, se viene festival de viña y todos van a empezar a hablar de un concepto de héroe como tal. ¿Para que hablan marzo? O sea, a hablar de ese concepto. O, o, o sea, mira, eh, ¿sabes que viste con un buen punto? Nos, yo, o sea, en el equipo, perdón, nosotros, lo dije mal, pidió las disculpas, buscamos que el argumento fuera transversal a los tiempos actuales. Tomando una referencia mínima, tampoco no íbamos a poner más papistas que el Papa, y planteamos un vigilante con ciertas características, que prefiero que ustedes vayan y lo lean, ya porque la idea es como jugar dentro del concepto del superhéroe, llevado al formato nacional, con algunos pequeños tips de cómo tú poder trabajar mejor las cosas, y donde han salido este último tiempo, que ya se va a ver más, más adelante, yo creo que un pareman, un nalcaman. Yo creo que hay muchas cosas De que con el estallido social De que funcionan súper bien Creo que se merecen un espacio Y bueno, y cada autor que lo tome eh, Le dé la impronta pertinente Nosotros dentro del equipo Que acá hay tres páginas distintas Una del José eh, A la derecha está la de Pablo Verdugo Y la del medio de ¿Quién ha hablado hoy? Germán <ríe> eh, Esto eh, Le dimos cada uno nuestra impronta En base a todo lo que he contado previamente Una estructura, un argumento, un orden, y ahí el producto que vemos acá ya terminado, que gracias a Dios la imprenta se portó impecable. Y entregó. Y entregó, y, y bueno, y lo otro, que me llegaron estas imágenes eh, hace solo dos días atrás, uh -huh. que Daniel Bernal, desde... Desde es que se llama desde Temuco él hizo todo un boceto ahí se ve claramente el boceto la pintura final en escala de grises uh -huh. que es un proceso sí. muy sí. típico de que se ocupa dentro del acrílico y el óleo uh -huh. cierto sí. y sobre ese trabajo en escala de grises que es algo que también lo desarrolló muy fuertemente y de manera muy inteligente Ariel Olivetti en Argentina sí. con el trabajo del Photoshop lo llevamos al plano digital. ...todo lo que está ahí en escala de grises... ...es hecho a mano, 100% a mano... ...y Daniel lo escanea... ...lo lleva al formato digital... ...y le da el color... ...donde ojo, ahí hay un trabajo de cromatismo... ...súper, súper conversado... ...y peleado en buena forma... ...en buena línea, ...ya le decía yo... ...tenemos que hacer una composición de colores... ...buena en el sentido de, de que haya contraste... ...que haya limpieza... ...las letras son estas, ve tú... Sí. ...cómo trabajo el color tú bien lo viste ya acá se, se nota que mm. quedó impreso sí, este calo, este... increíble quedó todo y alguien también en Scanner está, bonito, está genial que, que de que me ayudó mucho eh, de la empresa que me revisó el archivo en el formato digital para que quedara con, con el perfil de, de impresión correspondiente el claro bien, perfecto yeah. para que quedaran los colores los más limpios sí. posible que de que otra cosa yo creo que les debe pasar que es como mande imprimir algo y me salen otros colores justamente ¿Qué no así si pasa a, a mí me ha pasado chicos lo que uno de los puntos débiles que tenemos en Chile son las portadas una de las cosas esenciales es saber hacer un buen diseño de portada para que sea totalmente vendible lo mismo con los logos de de presentación eh, o, o título de, de la publicación. Eso es uno de los puntos que están muy flacos que yo he visto acá y que aquí está muy bien trabajado. Yo siempre me he dado cuenta que desde Flambox, pasando por las catacumbas hasta esto, hay un buen trabajo eh, buscando... El, el mejor gancho comercial porque ese es el verdadero gancho eso es lo que te va a llamar la atención como decía Scott, Scott McCloud, es el, en la cáscara de la manzana antes de llegar Exacto. al fondo del contenido lo que lo primero que te va te va a enganchar el, es el gancho valor. visual justamente sí, el gancho visual eso el es el gancho muy claro sí, sí. yo de, debo reconocer que Daniel bernal le muchas muchas gracias por el trabajo profesional que hizo porque creo que captó bien la intención de todo y, y, y en el fondo todo este proceso, eh, eh, para mí hacer una portada es lo más difícil, es donde me doy 500 vueltas y es donde siempre tengo que tener una autocrítica muy alta porque siento que de que siempre se puede hacer algo mejor y, y, y le aplico la autocrítica al máximo, por lo tanto también nuevamente bajo el ego al cero, no me creo el cuento, entonces busco mucha referencia al al respecto de referencia de conversarlo con otros artistas, ver cómo, cómo puede funcionar y pulir de la mejor manera esto eh, como bien lo explicaste la mejor opción la portada mm. para ir cerrando, le tendemos un par de tips ya, ya que va quedando Poquito. re poco tiempo eh, este fin de semana vamos a estar en Superfest ¿qué cosas destacamos en Superfest? bueno, trajimos cuatro portadas que las puedes pasar sin problema Gonzalo, Maestro oh, oh, Gato perfecta. <risa> vamos ¿El? por parte. exacto eh, de visual ediciones de visual ediciones nuestro gato, gato ha funcionado muy bien Javier Ferrera Javier Ferrera se ha tirado por el lado de, de, de lo que es la parte más, más infantil juvenil sí. por decirlo de alguna manera cierto y tiene muy buena venta en Maestro Gato Maestro Gato ah, vende serio? muy bien sí, en serio? Está, muy está vendiendo bien. más o menos? no sé pero cada vez que yo, yo la a la puedo feria, que es lo que más es uno lo que más, que más se más vende, vende. Sí, sí, sí. Sí. sí. junto con Alegrí Sofía sí. Maestro ¿Nunca, Gato nunca falláis con un gato no eh, también, Exacto. Ya, no, vale no, otro. pero es tremendo, pero es tremendo, me alegra por el por los dibujantes. Sí. Sí. ¿Qué me más chile, tenemos de por de ahí? Sí. Vamos al siguiente. Conejitos, nada más tierno, directamente. También de, visuales. también de visuales, yo les recomiendo que lo pasen a ver ahí. Oye, bien elegido los colores para la Está muy lindo no, eso. Ah, hay, yo, yo, encuentro genial el color amarillo, hay mucha gente de que le tiene un poquito miedo y yo encuentro que el amarillo, que es algo que ocupa mucho los italianos. Sí. Sí, sí. Es un color que te prende un producto sí. tal como lo vemos Lamentablemente, Como dirás sí. en el quita los colores sí. cálidos. No, lamentablemente, los colores eh, como el amarillo y el que está más arriba, que no no rojo, que eso es como, el, ma, como magenta. Claro, magenta. Al estar colgado, los kioscos, es lo que más rápido se va destiniendo porque el, colo, el sol claro, lo no, sí, mata bueno, rápido. Es claro. lo único más lo que yo lo encuentro. Pero bueno, ya. Pero, Pero es lo de, que más atrae y se rápido, de, sí. así sí. que no estarán kioscos por mucho rato. Mucha. Además, que ya casi no quedan kioscos. Bueno, para barreras tenemos que entender que cuando tú quieres, eh, estos días me preguntaban un poco cuando subí algunos videos que fueron los que pasaron en el primer bloque Ajá. al respecto de promocionar Vigil Ángel. Que tenemos la lógica que los kioscos ya no llevan tanto cómic, no, es no súper difícil colocar cómic nacional, por sobre todo. Sí. Entonces hay que ir a las exposiciones de cómic, hay algunas que son, hay que pagar entrada, hay otras que, que son gratis. Son gratis. Ustedes, dentro de sus posibilidades, busquen las que tienen cerca y todo eso. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? Esta está buena, me gustó. Sí, God, Ghost Girl. Uh -huh. eh, ya ven el segundo número. Ojo, el primer número Javier lo presentó el año pasado para... Oye, antes pasado. Antes ya, pasado. Eh, en FIC. Uh -huh. eh, es un producto que ha andado bien. Es sí. un producto más transversal que va para afuera. Justamente. Entonces... Yo se lo recomiendo, este formato gótico es algo que viene bien de moda y en el sentido afuera, Sí. Eh, de, de, porque también yo creo que es algo que es bueno que cada editorial tiene que apostar a no solamente pensar en el plano local, es una apuesta complicada, lo hemos conversado mm. muchas veces y yo creo que lo pueden volver a conversar cuando inviten a Javier de nuevo por acá, sí. pero siempre hay que pensar este producto puede ande bien acá, pero si lo saco más afuera puede que me venda más y ahí lo, lo que está yo le dije muestra. recién hay que tener buenas portadas y aquí hemos visto tres muy buenas portadas sí, comercial. Ahora, no. sí. y yo creo que la, la cuarta, la cuarta ¿no? está muy buena está ojo buenísimo. que todo estos materiales material exclusivo que me envió. muchas gracias Javier, Javier, que lo envió la semana esto también está muy lindo, quiero pasarlo a ver al stand de visuales porque se ve interesante uh -huh. eh, es material que yo en realidad desconozco Porque esto fue conversado con sí. Javier hace dos días Oye, ¿cuáles son tus nueve? Te las mando Perfecto, Así que eso. Para ir cerrando a, a Javier. Eh, Solo hay que decir eh, Pueden ir a buscar todos los materiales Que hemos presentado hoy día Y sobre todo, Vigil Ángel, por favor A la Superfest el día sábado Estoy con una charla a las 3 de la tarde Un poco más extensa de lo que mostré hoy día Donde abarco un poco La situación de la autogestión Sí. Que no hay por qué esperar la editorial uh -huh. lo, Y aunque, ojo, yo trabajo en conjunto mucho con Javier Y nos hemos ayudado mucho uh -huh. Y, y, y de que es un faro dentro de este difícil camino de la historieta chilena sí. Pero realmente la autogestión es un punto importante a debatir En la charla voy a hablar de cómo autogestionarse Y les voy a presentar material de vigilancia. Así que lo espero ya. Como dijo Alejandro Jorodowsky, bueno, me lo dijo en el año 93 conversando con él, eh, que lo peor de todo era que uno se transformara en parásito del Estado A, a la hora de entrar a, a pensar que los fondos concursables iban a ser tu mejor salvavidas, No, tenías que autogestionarte y salir eso adelante verdad. como fuera Eso sí, es verdad Sí, fue una de las cosas que más me recalcó Tenemos un artículo interesante en la próxima LDP sobre, sobre, sobre eso Sobre eso, justamente Ah, buenísimo sí. Ya chicos, recuerden que estamos con ANG Chile ANG Chile, desde 2012 empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial este año abrimos nuevamente las puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica, dibujo básico y avanzado. Uh -huh. También tenemos acuarela y se nos ha sumado escultura. Siempre pensando en trabajar afuera, en profesionalizarte. Uh -huh. Y ahora tenemos eh, tenemos dos tenemos dos sedes. Tenemos Yo sé. Tenemos una en Romandía. En, Roman Díaz, en Roman Díaz, 55 y la otra es Rafael, Rafael Caña. Y Rafael Cañas. 16 se si no Para cualquier más detalle, el, el valor de las clases y todo eso, por favor contáctenos a ldpmagazine.cl, en nuestra fanpage, en nuestro grupo de Facebook. Y nos pueden mandar un correo electrónico directamente a ldpmagazin. ¿sí? Ah. No, tiene que ser, el correo es ldp cuenta eh, arroba gmail.com es, es el más fácil para que nos... Con... LDP cuenta arroba gmail .com. justamente, y tenemos eh, promoción para conseguir auspiciadores a continuación los estamos ya. hola amigos, soy Roberto Alfaro director de LDP Magazine en vivo desde acá de tu zona X están las puertas abiertas para que podamos hacer menciones de todos ustedes, simplemente contáctense con nosotros y vamos a hacer algo positivo, ya sea como nuestro auspiciador o directamente eh, un sponsor. Así que amigos, no lo piense más y búsquenos en ldpmagazine.cl y nos pueden escribir directamente a ldpcuenta@gmail.com. Ahí nos contactan y podemos enlazarnos para que podamos hacer algo bonito y barato. Nos vemos recuerden que tenemos concurso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 y ya está disponible está disponible el, el último número de LDP Magazine en internet el número 77 dedicado íntegramente al trabajo la obra, la familia y la producción de Jill Henson. Así desde no esos extraños comerciales de café que hacía en los años 50 y 60 hasta qué sé yo, la, la última serie del Cristal Encantado que está en Netflix que ya se viene una segunda temporada y se viene una secuela de Laberinto ...donde está involucrado ni más ni menos que el hijo de David Bowie... Él es uno de los productores que está detrás de, de todo esto... ...y tenemos promo de nuestra amiga la psicóloga... ...tenemos comercial de la gente que nos apoya... ...la consulta de la Sofía... ...conducido por Sofía Vera Peruzzi... ...médico de la Universidad de Chile... ...con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética...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 Educación emocional para una vida rica y feliz. Y Gonzalo, ¿tenemos respuesta para la ¿Pueso? pregunta que hicimos? ¿José Nazario? No. no. no. Nadie oh, sabe no, quién vale. es José Nazario. Bueno, no. lo eh, conocido José Nazario. Se, A lo ver, perdieron, estamos, se lo perdieron. Debemos ya, decir pero, que pero, estamos avergonzados. Para cerrar, digamos un clásico: ¿Con qué pinta el pintor? Con brocha. Chavo. Ya, ok. <risa> le decimos que fue josé nazario no para el próximo para la casa chicos la próxima semana volvemos ya con ldp magazine en vivo hoy fue el turno de mundo viñeta más allá del manga y los superhéroes aunque hoy hablamos de un superhéroe hoy día hablamos de un superhéroe pero la próxima semana vamos a hacer un recuerdo nos vamos a ir al blanco y negro cuando éramos cabros chicos y tomamos mamadela con milo para hablar de los anderson ah. y toda la oh, producción que son Thunderbird, Capitán Escarlata, eh, Joey 90 y todas las series que Stingray. Hicieron, Stingray y todo lo que hizo este matrimonio en los años 50 hasta no? hoy en día. Que ojo, lo siguen haciendo. Justamente. Yo, que, I, I, I did, hay ¿no? series serie de Netflix nuevas de Thunderbirds. No. hasta, no. Sí, sí. hasta el día de hoy. las vamos a son vamos tres a temporadas que también. ya están hechos de los Thunderbirds, de las nuevos. De uh -huh. no. Sí, es. sí. Y son a la usanza antigua. Con, con, la, con el opening antiguo. Pero, ¿están en Netflix nuestro o en el de afuera? No están no. en nuestro Netflix. Sí. En nuestro, nuestro, nuestro propio Netflix. Ah, voy a llegar a verlo la noche sí. de sí. sí. no, no, inmediato. Simplemente sí. las marionetas fueron reemplazadas por CGI. Sí. Pero sí. todos los escenarios son. Ya. A Germán le brillaron los ojitos en no. este momento. De, de emoción. Y si no, sí, la emoción es, emociona, no, es no. no, sí, sí, <risa> sí No, yo los tengo de. <coughs> ya, pues, eh. ya, ya, ya. ya. Bueno, y amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Y ahora le damos el paso a nuestro amigo Terrence, que en un ratito más viene con Enclave Austral. Gracias Germán astral. por la Astral, astral. astral. No ya, voy, ahora, eh, voy a saturarlo porque es Astral, astral. y no Austral. Astral. Si fuera astral, Tendríamos estaría, estaría, estaría, estaría, estaría, estaría los de. Estaría, estaría, estaría, estaría Exacto, estaríamos bien hasta que dijo Austral. No, estaría hablando de trasquilar ovejas, estaría hablando de los de los arrieros. Y tendríamos a Pancho Savera revienta como loco detrás. Oye, invitado de Chiloé, el otro, tal, no. y el otro también me acordé de una cerveza, no sé por qué. También. Ah, claro, Austral también. Lager. Hay yeah. que comprar Austral porque ¿Cómo se llama el virus nuevo, el virus chino, el El corona. El corona. Claro, ya, ¿verdad? ya no que me va a darse. Tome okay. puro escudo, ya. <ríe> ya, eh, <ríe> ya amigos, un abrazo y nos estamos viendo. De ahí viene ETRS. Gracias Germán por venir. Y nos uh -huh. vemos. Un eh, abrazo. 15 nos minutos queremos. que empieza en Clave astral dentro muy poco. Nos vemos. Adiós y gracias. chabel